muy bien, ya, ahora sí, dama, dígame su nombre, dígame su nombre, caballero, dígame, ya, está bien, ahí se cayó una llamadita que me va a matar, buenas noches, dígame usted, 082, por favor, Por este número Ay, me, el asistente mío se turba más que yo con la gente. Un momento que no tengo dos manos nada más. ¿Cuál es su nombre? nadie me está llamando por el 48 ¿no? bien. Buenas noches, dígame usted ahora. Uh -huh. A tu orden. Uh -huh. ¿Cuál es su nombre, señora? Bueno. María... Bueno, gracias, Aria, mi amor. María. Momenti... Gracias, Aria. ¿Cuál es el número? Aria, muy bien. Ya. Una última llamadita, ya la tengo en línea. Deme el nombre suyo ahora, señores Diego Vargas. Diego Vargas, muy bien. Muy bien. Miren, eh, ¿qué más? Ya. Eh, un momentito, por favor, un momentito, un momentito. Déjenme aclarar esto porque ya no... Un momentito, un momentito, por favor, un momentito. Voy a tener que momentito señor por eh, favor apaga, apágame todos los celulares para yo poder decir para yo poder decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer apágalo apágalo por favor un momentito porque si se le ponen bravos después para ver yo puedo aclarar no sabe miren estas personas traté de hacerlo lo más como yo siempre lo hago lo más transparente posible José Miguel Polanco ya no quedan órdenes mi querido hermano lamentablemente bueno, bien, miren, estas personas que tengo aquí, estas 10 facilidades, de 3 mil pesos que me ha regalado el diputado Franklin Romero, candidato a senador por el Partido Revolucionario Dominicano, que repetimos, ha hecho y está haciendo una gran labor para la fuerza viva de la provincia de Duarte. Mucha gente activa ahí, un saludo al padre Moncho que está dentro de esa gente y si está el padre Moncho, ustedes saben con la transparencia que eso se maneja lamentablemente quisiera tener más es el primer ¿verdad? político que, que tiene ese gesto con este espacio con este programa entonces estas personas van a tener la gentileza de tener su copia de cédula a mano su cédula a mano esa cédula ustedes la van a llevar al mediodía al supermercado Gran Porvenir el lunes que es cuando el diputado Franklin Romero me la va a entregar y yo de manera personal con el listado le voy a hacer la entrega a estas personas Esa es la bahía como la vamos a hacer el diputado me va a hacer llegar esas órdenes y aquí está Diego Vargas María Altagracia Arias Luz Giliriano. Nelson Taveras, Yajaira Jerez Tejada, Madre Lizardo, Félix Antonio Ovalle, Bernardo Robles, Eduardo Hernández y Daniel López. Ahí están las, las facilidades, las familias que he dado. Estas llamadas que yo estoy recibiendo, la gran cantidad de llamadas de gente con necesidad y toda la gente que me llama todas las noches, es una demostración clara y fehaciente de que esas ayudas no están llegando.